Teniendo en cuenta que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha expedido el decreto que formaliza las decisiones que tomó en materia de arrendamientos con ocasión al problema del coronavirus, me parece que la forma en que el Ministro de Vivienda ha presentado estas medidas pudo llevarnos a confusión a algunas personas. Y es que cuando se habla de arrendamientos y se emplean palabras como congelar o suspender pueden ser estas palabras interpretadas de diferentes maneras por parte de propietarios y arrendatarios. Por eso queremos anunciarles cuatro medidas respecto a los arriendos. Medida número uno, durante el periodo de declaratoria de emergencia y hasta dos meses después, queda prohibido en este país el desalojo de familias que estén en arriendo. Eso está muy clarito, no habrá desalojos durante esta emergencia y un tiempo adicional. Ni siquiera así exista una orden judicial previa, la policía no podrá realizar algún tipo de lanzamiento. Segunda medida, en ese mismo periodo de tiempo, la declaratoria de emergencia y dos meses después, están congelados los cánones de arrendamiento. En el país no se podrá incrementar el costo del arriendo independientemente que así lo tengan contemplados los contratos previamente firmados. Aquí la palabra congelamiento solamente hace referencia a ese incremento anual al que tiene derecho el arrendador, el propietario. Entonces, para el primero de abril, si hay una renovación, para el primero de mayo, para el primero de junio, hasta donde se extienda, en esos momentos no se podrá reajustar con el 3.80 para vivienda urbana o en lo que esté pactado en el contrato de arrendamiento. No, los precios van a quedar igualitos. Cuando pase todo este, este problema, toda esta problemática, inmediatamente el propietario podrá hacer el, el respectivo reajuste. Medida número tres, cuando se llegue un acuerdo privado de pago eh, en estas semanas y ese acuerdo lo hagamos entre aquellos que se colgaron y no pudieron pagar y su arrendador, esos acuerdos estarán desprovistos de penalidad. En el caso que el acuerdo incluyera algún tipo de financiación, no se pueden cobrar intereses de mora. Los intereses de mora quedan suspendidos. Y aquí es donde empieza la confusión para mí. El ministro está diciendo que no hay intereses ni hay penalidades durante este tiempo cuando el inquilino incurra en incumplimiento y allí no hay ningún tipo de discusión. Pero el ministro de pronto no es claro porque no sabemos qué va a pasar con los arrendamientos hacia futuro. En esta locución él no me menciona que no se pueden dejar de pagar la renta, pero en otras exposiciones que le ha hecho en medios y el mismo presidente de la república dice es que nadie puede dejar de pagar la renta. Muchas personas decían, no, pues que se dejen de pagar los arriendos y que sencillamente lo pague el Estado. Hombre, primero que todo, eso es prácticamente inviable y resulta que en Colombia casi que el 90% de los arriendos están en los estratos 1, 2 y 3. Y esas personas que arriendan en los estratos 1, 2 y 3 no son ricachones, porque además cuando identificamos y vamos en detalle, encontramos que muchas de esas personas que tienen un arriendo de un local o de un apartamentico, esas personas, ese arriendo les representa más de el 40% del ingreso. Entonces no se puede hacer populismo diciendo venga, protejamos a unos vulnerables para tirarnos a otros vulnerables. Lo único que puede hacer el arrendatario es ya no pagar al principio del mes, sino pagar hasta el último día del mes. Si esa fue toda la ayuda que le está dando el gobierno en estos momentos al arrendatario, pues creo que con toda la buena intención que tiene de pronto no es mucha la ayuda. ¿Por qué? Porque si el arrendatario no tiene para pagar al principio del mes, mucho menos va a pagar al final del mes. Y si adicionamos que el propietario que ya estaba tratando de hacer acuerdos con el inquilino, acuerdos de deferir, financiarle la, la, el valor de la renta, o mejor, descontarle un pedacito del valor de la renta, pues ya va a decir, inquilino, mire, pues ustedes ya le de salvavidas que ustedes estaban esperando. Yo le doy el plazo para que me pague hasta el final del mes, pero no se podrá pasar para el mes siguiente. Y por lo tanto, la forma en que está planteando el ministro esta medida, creo que no es de mucha aplicación práctica y tampoco es que ayude mucho a las partes. Y medida número cuatro, ¿qué pasa con aquellas familias a las que preciso en esta temporada se les venció el arriendo? queda automáticamente prorrogado hasta que termine el periodo de emergencia económica. Y esto de las prórrogas automáticas a los contratos que se vencieron ahorita el 31 de marzo y los que se van a vencer en estos días, pues no es la mejor para el arrendatario. Le aseguro, señor ministro, que el arrendatario que se le venció el 31 de marzo está pidiéndole a todos los arrendadores que por favor le reciban. Pero con la instrucción que usted está impartiendo, el arrendador solamente está obligado a recibir el inmueble dentro de dos meses. Como pueden ver, lejos de ser unas buenas medidas para los arrendatarios, creo que la falta de conocimiento de cómo funciona en la práctica, los problemas del arrendamiento pero nos ha llevado a que con toda la intención de hacer las cosas bien, pues de pronto no se ajusten a lo que verdaderamente necesiten los arrendatarios. El arrendatario necesitaría que si yo tenía el, eh, el contrato de arrendamiento vencido del 31 de marzo, inmediatamente, el primer día de la cuarentena, que yo entregarle al arrendador. De todas maneras, mi intención no es criticar al gobierno, sino que nos demos cuenta que nos va a tocar que buscar otro tipo de ayudas. Y por todo esto es que yo quiero compartir con ustedes algunas de las herramientas o alternativas que directamente propietarios, inquilinos e inmobiliarias, inmobiliarias han llegado a antes de que saliera este decreto, porque es que el problema viene desde hace mucho rato, tuvimos un decreto quizás un poco retrasado y adicional el decreto no ha sido expedido. por lo tanto todavía seguimos con la confusión, en el próximo video estaremos compartiendo esta información, por lo tanto te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campana de notificaciones, que me sigas en Instagram y que estés pendiente de todos los videos que publicamos en este canal, lo hacemos de muy buena manera y recuerden que si nosotros todos nos cuidamos, nos quedamos en la casa, ayudamos a que toda esta tormenta pase rápido, entre todos tenemos que apoyarnos, nos vemos en el próximo video, chao.